Bienvenido a las noches infernal a donde contamos historias en espeluznante. Yo soy el señor temeroso. La belleza de la señorita Pandora solo es comparable al miedo que ella inspira. Hola mis hermosos monstruos. Les saluda Alexa Kinlarlequina, la, la maestra del horror y la amante favorita del diablo. Conocí al diablo en persona, se enamoró de mí, y lo hice mi esclavo. Fui contratada como asistente temporal del canal, por lo cual, soy la encargada de contar las historias del canal. En el día de hoy, vengo a contarles el origen de Pandora, del anime, Saint Seiya, la saga de Hades. Empecemos: Pandora Heinstein. Antagonista principal de la saga de Hades y principal responsable del inicio de la guerra contra los caballeros de Atena en la saga Hades Santuario. Historia. La primer hija de la familia Henstein, una acaudalada familia alemana que vivía cómodamente en un castillo rodeado de un hermoso lago y mucha vegetación. Al igual que Saori Kido en su tiempo, vivía muy feliz con sus padres, rodeada de sirvientes, y siempre en compañía de su perro Adolf. Su vida, cambiaría a los tres años de edad, cuando llega a una vieja bodega al fondo del jardín del castillo. Su padre, le había advertido que no entrara en la bodega bajo ninguna circunstancia. La pequeña Pandora, vio que el candado se había roto, y la puerta de la bodega, estaba abierta. Llena de curiosidad, entró en la bodega. En su interior, encuentra una caja, con el sello de Atena. Pandora, abre la caja por curiosidad, y de su interior salen dos sombras. Estas eran, Hipnos, el dios del sueño, y Thanatos, el dios de la muerte. Los dioses, le dijeron a la pequeña Pandora, que Hades, el dios del inframundo, regresaría al mundo, usando a su hermano menor como huésped. Le dieron la tarea de cuidarlo hasta que llegara el momento de que él despierte, y que serían recompensados con la vida eterna. El tiempo pasó, y el hermano menor nació sin un cuerpo propio, siendo un espectro, de cosmo-energía pura. Debido al cosmo defensivo de Hades, toda vida que habitaba en el castillo, murió, excepto Pandora. Las plantas, flores, animales, y todas las personas, incluidos sus padres, perecieron ante el cosmo del dios del inframundo. El castillo Genstein, se convertiría en el nuevo castillo de Hades. A partir de ese entonces, era responsable de buscar el cuerpo que según ella, debía ser el lugar donde Hades reencarnara. Diez años antes de los acontecimientos de Hades Santuario, en plenas calles de Tokio, la pequeña Pandora se encuentra con el pequeño Iki, y el bebé Shun. Pandora, le dice que fue el elegido para ser el nuevo cuerpo de Hades, ya que el mismo Sun tenía un alma bondadosa, y sin maldad, tal como lo tenía el mismo Hades. Pero Iki se negó a permitir que eso pasara. Al no poder quitarle a Shun, le puso el colgante con la frase, "Your Sever», con el cual, ataría para siempre el alma de Hades al cuerpo de Shun, y saber dónde podría encontrarlo, sin importar a dónde fuera. Asimismo, le borró la memoria a Ikki, y le hizo creer que el colgante, era un recuerdo de su madre. Con su plan en marcha, Pandora, regresó al inframundo, esperando que la barrera de Atena de debilitara, y dar comienzo a la nueva guerra santa. Muchas gracias a verlo esta historia, y te debe conocido esta historia. De todas condiciones y mejorará la edición. El video que te haya conocido una vez más habitantes, y frenarles desde terror y dejando una pregunta en los comentarios de este video, y estará apareciendo de este mismo pantalla el video suscribió si es posible, estaré trayendo más videos como este, chicos y amante de terror. Saludos y bendiciones. Cuídate mucho que Dios los bendiga a todos ustedes, compartió a todas las personas así entrará creciendo mucho el canal. Yo soy la justicia del imperial, especialmente para ti, chicos, adiós. Bye bye chao. Me gustaría leerte en la caja de comentario. Ya sabes que en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos, y desmentirlos para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dándole like y compartiendo. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Yo soy. La señora en cuenta las historias de terror. Nos vemos después. Adiós. It's just like a river <laughs>